Hoy vamos a hablar sobre la memoria, que dicho de un modo muy simplificado podríamos decir que es un proceso mental que nos permite codificar información que recibimos del ambiente, almacenarla en nuestro cerebro y posteriormente recuperarla. Si nos ponemos a pensar, eh, no hay duda de que la memoria es algo esencial para nuestra supervivencia. Imaginémonos eh, una situación de peligro en la que olvidemos eh, realizar algo, por ejemplo, que tengamos que tomarnos un, una medicación a una determinada hora y no, no lo recordemos. O imaginémonos cómo sería nuestra interacción social con otras personas eh, si cada vez que las eh, viéramos tuviéramos que empezar de cero, o sea, no, no recordáramos nada de, de esta experiencia, de nuestra interacción con esta persona. Bueno,. Eh, realmente serían innumerables los ejemplos que podríamos eh, pensar en los cuales la memoria es esencial para nuestra vida y por otro lado eh, la memoria no está eh, no es independiente a otros procesos mentales o sea eh, hemos eh, o podemos ver que hay una gran relación por ejemplo eh, si pensamos en el aprendizaje el aprendizaje no sería posible si no existiera la memoria porque no podríamos eh, almacenar toda esta cantidad de nuevos conocimientos que vamos adquiriendo eh, también si pensamos en su relación con la atención eh, si prestamos atención a algo es más probable que esta información quede guardada en nuestra memoria de una manera más permanente y esto también puede favorecer eh, el poder recuperarla en un momento que la necesitemos otro proceso mental eh, muy relacionado con la memoria es la motivación eh, Si tenemos eh, esta fuerza para realizar algo si tenemos estas ganas y si estamos interesados en un determinado tema es más probable que esta información sea guardada eh, en nuestra memoria otro gran ejemplo eh, podría ser eh, la relación de la memoria con la emoción eh, cuando un evento nos produce una gran carga emocional es más probable que podamos eh, guardar de una manera más permanente esta información y posteriormente eh, recuperarla. En vista de la gran importancia de este proceso mental no es extrañar el gran interés que ha suscitado su estudio. Se han eh, desarrollado innumerables modelos para su estudio, para intentar clasificarla, para intentar ver eh, cuáles serían los procesos que median en la memoria. Y aquí quisiera eh, puntualizar o, o resaltar que estudiar un proceso mental eh, eh, conlleva una gran dificultad. Ya no me refiero solo a la memoria, eh, si estudiamos el aprendizaje, si estudiamos la atención, todos estos eh, procesos eh, son procesos internos que no podemos observar físicamente. Eh, entonces para su estudio es necesario eh, crear eh, o convertirlos en un constructo. Es, eh, realmente son unos constructos de los cuales eh, no podemos ver, pero podemos inferir sus procesos o sus estructuras por medio de experimentos ya que directamente no los podemos ver y aquí eh, vale la pena eh, darle la gran importancia a, a grandes eh, profesionales de diferentes áreas eh, de la psicología, medicina, neurología y muchísimos más campos que han trabajado eh, en este difícil eh, aspecto, en esta difícil área que es tratar de medir algo que no puedes ver y para ello, eh, durante toda la historia se han intentado eh, realizar muchas pruebas, eh, muchos experimentos, pero el mérito ya no está solo en aplicar estos experimentos, sino en además eh, idearlos, imaginarlos, crearlos y eh, buscar la, la mejor forma para medir estos procesos psicológicos. Entonces es de, de admirar realmente todo este trabajo que, que se ha ido realizando eh, para intentar medir algo tan abstracto, y en este caso la memoria. Como he comentado, han existido diferentes modelos para el estudio de la memoria. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos uno de los modelos estructurales más aceptados. Me refiero al modelo multialmacén desarrollado por los psicólogos norteamericanos Atkinson y chifri en el año 1969. Este modelo eh, se basa en los planteamientos de la psicología del procesamiento de la información. Y aquí quisiera hacer un breve paréntesis para recordar un poco eh, unos pequeños eh, conceptos relacionados con esta vertiente, ya que así podemos entender un poco mejor a qué se refiere este modelo estructural. El procesamiento eh, de la información, la psicología del procesamiento de la información eh, es un enfoque científico norteamericano eh, que fue muy dominante en la psicología cognitiva. Este lo que nos decía es que la mente humana era equiparable a un programa de ordenador en el que los, un proceso complejo o cualquier proceso complejo podría eh, dividirse en procesos más simples y además también nos decía que la mente humana al igual que el ordenador eh, tenía una capacidad limitada para el procesamiento de la información vamos a continuar eh, comentando este modelo estructural y aquí vemos que este modelo nos indica eh, la existencia de tres almacenes por un lado tenemos las memorias sensoriales, el segundo almacén sería la memoria a, a corto plazo y la tercera sería la memoria a largo plazo. Y además también nos indica una entrada ambiental que se refiere a estos estímulos que percibimos del ambiente, es decir, eh, esta información que vamos a procesar o que vamos a intentar procesar. Este modelo, el modelo estructural de la memoria, intenta mostrarnos el flujo de la información por medio de cada uno de estos almacenes y además también los procesos de control que pueden existir entre cada uno de ellos. Y también hace mucho hincapié en la necesidad de realizar experimentación para intentar llegar a conclusiones sobre la información que se procesa en cada uno de estos almacenes es decir eh, es una vertiente muy basada en la experimentación en sacar eh, conclusiones empíricas basadas en la experiencia ahora vamos a comentar brevemente a qué se refiere cada uno de estos almacenes vamos a empezar por el primer almacén que es el de memorias sensoriales eh, se supone que hay un almacén por cada modalidad sensorial, es decir, habría un almacén para la información visual, un almacén para la información auditiva y así sucesivamente con cada uno de los sentidos. Eh, lo que ocurre en este almacén es que se almacenan por un tiempo muy breve las características de los estímulos que percibimos. Es decir, la idea es prolongar... Eh, la existencia de este estímulo y de esta manera eh, tener la probabilidad de procesarlo lo que ocurre aquí es que la información que es captada por, por este almacén si no se procesa en, en un corto periodo eh, esta información se perderá pero si esta e información sigue su camino en este en este camino de, de estos almacenes será posible pasarla al siguiente almacén que sería la memoria a corto plazo eh, se han realizado eh, muchas investigaciones muchos experimentos relacionados con este almacén de memoria y los más estudiados han sido los de la modalidad visual y la de modalidad auditiva eh, posteriormente eh, Hablaré un poco más sobre este almacén. Esto es solo como una introducción a cada uno de ellos. Ahora vamos a pasar al siguiente almacén que sería la memoria a corto plazo. Y esta eh, es un almacén de memoria temporal. Tiene una capacidad muy limitada. Y para que nos hagamos una idea, en experimentos realizados en diferentes modalidades se ha visto que. Eh, su duración no es superior a 20 segundos y al igual que pasaba en el anterior almacén eh, si esta información no es tratada eh, se perderá se desvanecerá pero si consigue eh, seguir su camino en el procesamiento será posible que alcance el siguiente almacén que sería el de memoria a largo plazo eh, además en este almacén de memoria a corto plazo eh, se producen diferentes eh, procesos de control y en este punto es realmente eh, crítico eh, que se realicen correctamente estos procesos de control porque de ello va a depender que esta información pueda estar en un estado permanente ¿no? es decir en nuestra memoria a largo plazo por eso aquí se eh, producen eh, controles como el repaso, dependiendo de la cantidad o la frecuencia del repaso que realicemos con una determinada información adquirida, eh, es posible que se pueda guardar de una manera más permanente. También eh, estrategias de recuperación y muchos otros eh, tipos de procesos y de control eh, podemos encontrar en este almacén que posteriormente eh, volveremos a comentar. Y ahora vamos a pasar al siguiente almacén que sería el de memoria a largo plazo y aquí tenemos que es un almacén permanente o casi permanente de una gran capacidad y nos permite retener información significativa eh, de nuestra vida, diferentes tipos de información. Eh, en el siguiente gráfico vemos que la memoria a largo plazo eh, tiene a su vez otras subdivisiones no aquí podemos ver en el, en el gráfico vemos que tenemos la memoria declarativa y la memoria de procedimientos procedimental en la memoria declarativa tenemos contenido que recordamos de manera voluntaria es decir lo, los traemos de una manera consciente y es eh, por eso es llamada eh, o conocida como la memoria de los hechos y además eh, aquí dentro de esta memoria de hechos tenemos la memoria episódica y la memoria semántica la memoria episódica sería aquella relacionada con nuestras experiencias personales es como la historia eh, personal de cada sujeto es eh, un estilo de autobiografía y por otro lado tenemos la memoria semántica que está relacionada con todos los conocimientos que tenemos sobre el mundo eh, y sobre nuestro lenguaje por ejemplo, eh, en mi memoria semántica estaría todos los conocimientos que voy adquiriendo sobre esta asignatura psicología de la memoria y por otro lado eh, tenemos la memoria de procedimientos que es una memoria de habilidades aquí en el gráfico vemos que dentro de ella existen diferentes eh, Posibilidades como la memoria implícita, las destrezas motoras, el condicionamiento. Esta memoria se refiere más a, a procesos automáticos, que con la práctica se convierten en automáticos. Y aquí eh, tengo el ejemplo de aprender a conducir. no eh, Es un conocimiento automático, que cuando ya lo hacemos eh, no lo traemos de una manera consciente. Después de la práctica eh, se, se, se ejecuta de una manera eh, directa sin tener que eh, ser una, una, un recuerdo consciente. Bueno, eh, esta ha sido una breve introducción a este influyente modelo estructural de la memoria. En próximos vídeos hablaré sobre cada uno de estos almacenes de una manera eh, más detallada. Memoria procedimental. Proced, proced, uh, la memoria procede uh, cariño, pero eh, me lo has desmontado.